¿Quieres casar conmigo? A ver, ¿qué haces de noche? Ay, no, no, que me asustarás. Mm. ¿Y por allí pasó? Oh. carachita Martina, ¡qué linda estás! ¡Cómo no soy bonita! ¡Te lo no agradezco más! Oh. ¿Te quieres casar conmigo? Ver, ¿qué haces de noche? Be, be, be, be. Por allí pasó... ...el gato. ¡Cucarachito, uh, Martina! el lindo estás! Ay. ¡Cómo no soy bonita! ¡Te lo agradezco más! Ay. ¿Te quieres oh. casar conmigo? Oh.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 Marvila, qué linda estás. Como no soy bonita, lo agradezco más. ¿Te quieres casar conmigo? A ver qué haces de noche. Ay, no, no, que me asustarás. ¿Qué,